Ya próximo a iniciar el semestre quiero traer contenido o alguna actividad o inclusive un modulito completo que utilicé en un grupo que impartí en, en un periodo o semestre anterior. Esto es muy fácil hacerlo, una de las posibles maneras de hacerlo, les voy a mostrar en mi pantalla. Lo primero es vayamos al grupo de destino, a dónde me quiero traer este nuevo contenido. Yo para el ejemplo voy a utilizar un primeros pasos con canvas y aquí pensemos que este es el grupo de destino donde me quiero traer esas cosas que utilicé previamente. Entonces lo que tenemos que hacer es ir en la parte de abajo a la opción de configuraciones voy a mover para que puedan ver aquí está configuraciones en la parte de abajo y ya una vez dentro de aquí de configuraciones del lado derecho ahora tenemos un botón que dice importar contenido, que bueno si lo pueden ver aquí debajo de, debajo de mí, importar contenido del curso y luego nos pregunta qué tipo de contenido, nosotros queremos importar un curso de canvas y luego nos pregunta cuál curso, entonces vamos a buscar un curso que hayamos impartido previamente, eh, yo estuve en uno que se llama creating prototypes, Déjenme, aquí está el nombre el grupo 90 de Creating Prototypes y a mí siempre me gusta utilizar esta opción seleccionar el contenido específico para que no se traiga todo sin que yo lo pueda revisar previamente entonces siempre uso seleccionar contenido específico y le damos importar y ahí está muy rápidamente nos da la opción y aquí está el seleccionar contenido cuando le doy clic ya puedo ver todo el contenido del curso anterior y yo puedo elegir qué me quiero traer. Me podría traer bancos de preguntas, me podría traer rúbricas, pues puede ser muy, muy útil. Si me quiero solo traer las rúbricas que utilicé en aquel curso, eh, voy a elegir algo sencillo. Recuerden que esto es solo una prueba. Me voy a traer este modulito de Before We Begin, que trae algunas instrucciones para los estudiantes que estuvieran listos para arrancar el curso. Entonces le doy seleccionar el contenido y ahí aparece. En fila, luego en ejecución y después aparecerá que se ha completado la operación. Entonces, recordemos: mi modulito se llamaba que acabo de traerme, Before We Begin. Me voy a módulos, que es donde debería aparecer porque importé un módulo. Y si me voy a la parte de abajo, aquí está mi módulo, Before We Begin y todo lo que ese modulito contenía. Y ya con esto, pues puedo. De esta misma manera me puedo traer contenido, tareas y diferentes cosas que haya utilizado en cursos previamente sin la necesidad de estar copiando, pegando o utilizando otras maneras para volverlo a construir. Aquello que me fue exitoso y que me fue muy útil en ediciones pasadas de mis cursos. Entonces bueno, y, eh, les dejo esta manera de importar. Es muy sencillo importar, revisar, traer y espero que les ayude y que les sirva mucho para arrancar este nuevo semestre.